Ah, ¿me paro aquí? Sí. Ok. Venga. Un Sí. Entonces, esta es la caja de, de plutonio con la que el Dr. Brown hace que la máquina del tiempo viaje uh -huh. a través de pues, barras de plutonio. Entonces te llega así, tú la abres, aquí viene brandeada con el nombre de la persona, es la torre del reloj. Entonces aquí vienen los periódicos de Beef Tannen cuando gana, cuando se hace millonario a través de usar la máquina del tiempo, cuando hacen a George McPly, el papá de Martin McFly y cuando restan al Doc Brown por Doc. Luego aquí te vienen los dos boletos para la premier de del 25 aniversario de Back to the Future. Aquí tienes el DeLorean, aquí tienes el Time Circuit que lo prendes y te da las tres fechas en las que viaja Mary McFly, en las películas, en las tres, entonces un pequeño extra. conectas aquí. Esto de Loreto. Uf. Está impresionante, Anel. Impresionante. Quiero fotos, ¿no? De no todo el proceso. La torre del reloj. Uh -huh. Prende. Entonces, la torre del reloj. Prende. En el reloj, esto se queda a las 10.04 en la que la película le cae el rayo y se queda parado. Ahí. Gracias, Daniel. Me enseñaste demasiado en esta entrevista. Estás muy cabrón. Gracias, güey.